Cuando practicamos, siempre debemos estar en el estado fundamental y básico de Chine Chikung. Y de esa manera lo vamos mejorando y esa, de esa manera ese estado transforma la vida. En el estado fundamental decimos Shi". Pero qué significa decir Shu? Voy a explicarlo para todos. Shu es un buen estado de chikun, donde la forma se transforma en no forma. El chi se eh, se vuelve puro y fino. El cuerpo físico se transforma en chi. Cuando tú te das cuenta que eres chi, estás en chi, estado de chi, te vuelves vacío. Y por eso es el chi puro y fino, ese vacío no es vacío. Cuando decimos shu, la conciencia realmente, la conciencia se vuelve muy pura, Vacíos, vacía, sin eh, apegos. Xu es el estado del Tao. Cuando nos fundimos con el Tao, nos fundimos con el Qi puro universal. Cuando estamos en el nivel físico de sensaciones, estamos separados de la completud. Estamos separados de nosotros mismos del estado de... Ese nivel de conciencia e información del estado del Tao. Shu es la forma de escoger la información para fundirse con el Tao. Por eso ahora vamos a practicar sobre Shu para ir a un buen estado hacia el Tao. Bien, ahora todos vamos a entrar en el estado de Shu. Vamos a traer el estado de Shu a la conciencia, a estar en el momento presente, a pegarse a nada. ahora comenzamos nuestra sesión puedes mantener dos posturas la posición de pie meditación de pie o la posición sentada si estás cansado esto influye tu estado, entonces mejor mantenerte sentado. Okay. Bien. Going to Todos entramos en no un buen estado. Bae -hui, Elevamos. Bae -hui, retraemos el mentón. Relax. Relaja. Relaja cerramos los ojos si estás de pie los pies paralelos al ancho de los hombros si estás sentado mantén la columna extendida La conciencia viene directo a sí misma. Siente que la conciencia está en el momento presente, sin sí, ningún tipo de apego con el exterior. Solo está en el momento presente. En este momento la conciencia está en estado shu, vacía. No hay pensamientos. ahora observa el interior del cuerpo todo el cuerpo se transforma en estado de Shu cuando el cuerpo se vuelve Shu observas al interior y al mismo tiempo se expande todo el espacio interno en el espacio del universo la conciencia pura observa el espacio del Tantien superior. Va al interior. Decimos Shu silenciosamente. Relajamos todo el espacio del Tantien superior. Se expande el Tantien superior. Se funde con el universo. El interior se vuelve vacío. Decimos shu silenciosamente. Hace que el interior se vuelva fino, cada vez más fino, y cada vez más puro. El tantien superior va en estado de shu y se funde con el universo. Es muy importante para transformar las otras partes del cuerpo en Shu, es el estado de chi. Siente el cerebro, se vuelve chi puro y se funde con el universo. Traemos esa sensación desde el universo, entrando al espacio interior del cuello. Se expande, se relaja, se funde con el universo observamos profundamente el interior la conciencia está muy muy relajada muy muy pura la conciencia en estado de Shu al pasar dentro del cuerpo fácilmente en este nivel crea él estado Shu en el nivel del cuerpo observa los hombros y los brazos el espacio interior se expande, se funde en el universo, observa el espacio del tanti en medio, pulmones, corazón y mamas, el espacio del interior, relaja, Se expanden y se funden en el universo vacío. Observa el espacio del Tantien inferior. La conciencia muy pura y pacífica va a través de todo el Tantien inferior. Relaja. Va a través del hígado y la vesícula biliar. Vaso, páncreas. Estómago. Intestinos. Riñones. Vejiga. Sistema reproductor. se expande, se funde en el universo, observa todo el espacio de la columna vertebral, vamos al interior y está sutil, vacío, con un chi muy fino, Se funde en el universo. Observamos glúteos, articulaciones de caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. Todo las piernas cambia a chi, relaja, expande. Cuando decimos shu silenciosamente, shu sentimos que nos fundimos vacíos en el universo, observamos todo el espacio interior del cuerpo. Se relaja. Sentimos que al decir shu silenciosamente, el espacio puro del cuerpo en el interior vibra, vibra profundamente en el interior y desde lo profundo se funde con todo el universo y, y todo el chi del universo vibra al mismo tiempo. Ahora despacio tomamos una bola de chi en frente al pecho, continuamos diciendo. Sentimos la vibración muy sutil en la gran bola de chi. Relaja, se, relaja. se funde en el universo. Cuando nos fundimos en el universo, Creamos armonía, un equilibrio infinito, y esto es muy bueno para la vida. Cuando nos fundimos en el universo, naturalmente el Chi puro del universo nutre todos los niveles de nuestra vida sentimos ese estado infinito de completud In this entirety, en esa completud love you, you love. sentimos el amor universal love this information. amamos esa información para crear una buena vida. Amamos esa completud. Amate a ti mismo. Ama todo. No hay separación. Y siente la felicidad con una sonrisa en la cara y en el cuerpo de Chile. Esta sonrisa nos permite sentir que el chi se vuelve más cálido, más armonioso. Esa sensación va al corazón y sentimos el sentimiento de amor en el interior. Una risa de amor. Hay una sonrisa silenciosa en el interior que es también del universo. Esa risa en el corazón genera una vibración en el diafragma y en el corazón. Siente que la risa se vuelve más disfrutable, más alegre, y mantenemos este estado. Y vamos a hacer un gran abrir y cerrar. Despacio, abrir. cerrar abrir Todo en el universo se abre y se expande Cerrar. vamos al interior vacío abre el profundo espacio se abre en todas las direcciones todas las células se abren siente profundamente el interior claro y puro Fundimos con el chi puro del universo y nos transformamos. En el, el interior el chi es abundante y el chi nutre la vida. Profundamente el interior ¡juá! se transforma. todo el espacio interior del cuerpo está completamente abierto se vuelve universo vacío tenemos la bola de Chi vacío durmiendo sin dormir ahora la conciencia da una información muy poderosa, fuerte Ahora en el cuerpo toda la información es positiva, todo amor universal y felicidad. Toda la información del ADN en el interior es muy saludable. La información de la conciencia, del sistema inmune de la conciencia es muy poderosa, muy fuerte y muy estable y pura. Todo el Chi del cuerpo es abundante y el Chi universal continuamente viene al interior profundamente del cuerpo. El Chi fluye muy bien. El sistema inmune de Chi es muy potente, muy fuerte. También es muy fuerte el sistema inmune de tu familia. El chi del sistema inmune transforma todo tipo de problemas. Ahora bajamos al tantien inferior. Nos enfocamos en el centro del tantien inferior y desde ahí nos fundimos con el universo y transformamos, el espacio del tantien inferior se abre, se expande, se abre. los órganos internos del tantín inferior se abren todas las células se armonizan con el universo el chi viene profundamente al interior Con una sonrisa interior, la completud feliz se mueve. El tanti inferior se abre ¡Juá! ¡Juá! en el universo. ¡Juá! ¡Juá! El interior es bello. ¡Ah! Uh... Vacío. Siente que bello está el tantien inferior, muy, muy saludable. Sostenemos la bola de chi, la elevamos al tantien medio, con una bella sonrisa en la cabeza, en la cara y en el corazón. hacia el universo. pulmones, corazón y mamas, el espacio se abre, siente el interior profundamente, en los pulmones, corazón y mamas vacío, forma. ¡Wow! El interior es hermoso. el interior profundo Joder. Siente la fuerte y poderosa bola de chi. El tantien medio es muy bello, muy saludable y alegre. Ahora observamos el espacio del tantien superior. La bola de chi entre las manos conecta con el espacio del tantien superior. Siente el centro del tantien superior, el palacio Shenshi es muy puro y claro. El tantien superior se funde con el universo. Las células del puro chi se funden en el universo. El chi puro viene a las células cerebrales. elevamos la bola de chi por encima de la cabeza invertemos el chi la luz del amor universal ilumina a través de todo el cuerpo. El interior es alegre y bello. Las manos traen el chi a través del tantien superior con una bella sonrisa a través del cuello. Del tantien medio, el interior es muy puro y armonioso. Va a través del espacio del tantien inferior, muy armonioso y saludable, bello. A través del espacio interior de las piernas, vacío, transparente siente todo el cuerpo de Chi en el interior muy bello sostenemos la bola de Chi y elevamos el Chi mantenemos la bola de Chi frente al cuerpo y ahora corazón a corazón las conciencias puras conectan juntas creando un campo de conciencia despierta y enviamos buena información a nosotros mismos, a toda la familia y a todo el mundo. El campo de conciencia despierto y feliz ilumina todo el espacio. El cuerpo se vuelve transparente en el interior. Todas las células son brillantes. El chi en el interior del cuerpo es abundante el chi fluye libremente todo el cuerpo todo el sistema inmuno del cuerpo inmune del cuerpo se vuelve muy fuerte muy poderoso el interior está lleno de buena información siente el estado saludable esa información saludable se expande, es el amor universal puro y armonioso, se expande. se expande a toda la familia, a la casa, el campo de chi de la casa, en la casa el chi es abundante, muy armonioso, lleno de buena información, información feliz y de amor universal. Es una familia muy saludable, es un campo de familia y de conciencia muy saludable. Continuamos expandiendo Esa completud de amor universal, feliz y saludable, se expande a nuestro país. Sentimos nuestro país. Nuestras, nuestro campo de conciencia va a través del país, de todo el espacio de nuestro país, fundiéndose con todos en el país. Va a través y los cuerpos de todos son vacíos. Todo el interior de los cuerpos es armonioso. El chi es abundante en esos cuerpos la información es muy positiva, muy buena todos los cuerpos brillan y todo el sistema inmune se vuelve muy fuerte y poderoso todos están en un estado armonioso y saludable todo el espacio del país se vuelve una completud de Chi brillante todos los virus y cualquier tipo de problema y conflicto desaparecen, se transforman, desaparecen de nuestro campo de conciencia nuestro campo de conciencia va corazón a corazón a través de todo el país, del espacio y se vuelve brillante y transparente todo tipo de virus se transforman desaparecen todo el espacio del país se vuelve limpio y claro muy armonioso se expande a todo el mundo y se funde con toda la humanidad animales, plantas todo se vuelve chi transparente el espacio de todo el mundo Cuarto. y la tierra en el interior todo se transforma en una brillante bola de chi. Nuestras conciencias puras van a través de esa bola de chi, transformando todo tipo de problemas, virus, desaparecen. Todos, corazón a corazón, y las conciencias juntas, pensando juntas súbitamente cambia todo se vuelve brillante y transparente la tierra se vuelve limpia y clara el sistema inmune de todos se vuelve muy fuerte muy saludable relaja el chi puro del universo la tierra se funde y el chi universal nutre a toda la tierra nutre a las plantas animales a los seres humanos y a todo Siente como es una tierra bella y una vida bella. Nosotros estamos en un universo hermoso. Disfrutamos. Nuestro campo de conciencias puras va a, a través de nuestra familia. Viene a la familia, al cuerpo, a tu cuerpo y todas las células, al ADN en el interior. Siente esa completud pura, pura, despierta, amor universal y felicidad. Siente el tantien inferior puro, el tantien medio puro y el tantien superior puro. Decimos ton silenciosamente en el canal medio, y el canal medio se funde con todo el cuerpo. Mm. Bien. Pai Hui se eleva. Nos ponemos de pie. Cerramos los pies en el cuerpo de Chi. Elevamos el Chi. Sosteniendo una gran. Bola de Chi. El Chi es muy fuerte, muy potente. Por encima de la cabeza. Siente el amor puro, universal y despierto. Brillando y yendo a través de todo el espacio transparente. Vertemos el chi. Sentimos como el chi nutre el tantien superior profundamente. Va a través del cuello nutriéndolo. A través del tantien medio nutriéndolo a través del tantien inferior nutriéndolo las palmas cubren tu chi siente que la conciencia pura va a través de las piernas y todo el cuerpo en el interior se ha vuelto puro, claro, limpio armonioso el interior está lleno de felicidad y amor universal. Siento, sientes que realmente amas el cuerpo, amas el chi del cuerpo, amas los pulmones y el corazón. Disfruta. Muy bien, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio. Muy bien, gracias a todos.